Nosotros teníamos un proyecto que queríamos realizar, por lo cual empezamos a indagar en distintas agencias de construcción y encontramos por redes sociales Ancosur. Nosotros estábamos buscando ya varios meses atrás, entonces un día fuimos al banco en Interbank, encontramos una revista Luego de haber encontrado a Encosur empezamos a investigar y vimos que era una buena opción y tenían trabajos que ya habían realizado que nos llamaron la atención. Y ahí nos ofreció, nos dijo dónde estaba la dirección y nos gustó. Es casi parecido a lo que estábamos buscando nosotros. El proceso de compra fue muy este, factible para nosotros, no, no fue muy complicado. Pidieron este, cosas muy sencillas y explicaron este, en términos muy, muy simples para la compra del inmueble. No, no pensábamos este, empezar inmediatamente. Entonces le dijimos, ya, sí lo aceptamos. Creo que una familia necesita saber cómo es el diseño que te gusta y, y es importante que ustedes también nos ayuden a escoger el color, el diseño. Nosotros estamos muy felices ¿no? porque nos dan la opción de nosotros elegir ...el diseño que nosotros queremos, ¿no? Y creo que para una, un departamento, una vivienda... ...es muy importante sentirse cómodos... ...en el lugar donde estemos. Te trata bien desde el inicio... ...explicándote bien los temas que tienes algunas dudas... ...principalmente en el, lo que es el tema de la... ...cómo va a quedar el proyecto final... ...y cómo va a desarrollar durante todo el proceso mediante mensajes como va, va tu inmueble. En este caso yo les recomiendo a personas que buscan departamentos o mini departamentos que sí, Ancosur sí si cumple y aparte de eso te da diseños exclusivos al cliente que le gusta. Sí, quedo muy satisfecho y lo recomendaría. Ancosur vive diferente.